Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti.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 y va del luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. sign